Este video, al ser derivado de este contenido, también es liberado bajo Creative Commons ShareLike 3.0. Saludos viajeros, soy Ursus, el bardo lorero. Así es, es lunes de lore y continuamos con SCPs. De hecho, hoy por fin regresamos al camino. Nos habíamos desviado después de SCP s 006 porque SCP-S007 hacía referencia a otros dos archivos que eran, pues no necesarios realmente, pero útiles de conocer antes de leer este archivo. Por cierto, si no han visto esas fogatas, links en la descripción y probablemente en la pantalla de YouTube. Como sea, por fin regresamos al camino con el enviado de Europa. Y prepárense un tecito, un cafecito o algo... Porque este archivo es el más largo que he leído hasta la fecha. Es posible que se pase de los 40 minutos. Así es que agárrense, viajeres. <ríe> así que vamos allá. Ítem: SCP-ES-007. Clase de objeto, Euclid. Procedimientos Especiales de Contención. El destacamento móvil de investigación esotérica RO 5 conocido como arco Azur, ha sido asignado permanentemente a la contención del estudio de scp -ES 007 Todos los recursos del Área 08 de contención e investigación biológica estarán a disposición del DMIE-RO5, siempre que se cuente con la autorización del jefe del archivo o director del sitio actual para realizar cambios con respecto al presupuesto mensual. Que se revisará en reuniones semanales. Queda restringido todo acceso de personal no autorizado por el DMIE RO5 o personal del rango 4 o superior a cualquier componente de SCP-ES007. Los especímenes de SCP-ES007A se mantienen en las secciones compartimentalizadas del SCP-MFM-5. El espécimen SCP-ES-007-B1 se encuentra almacenado en el sector de investigación senobiológica. Todos los componentes de SCP-ES-007-C se encuentran almacenados en contenedores de artefactos o muestras biológicas estándar en el sector de archivo. SCP-ES-007-B2 se encuentra contenido en el entorno de contención especial semipermanente instalado a tal efecto en una sección compartimentalizada del SCP MFM-3. El espécimen será vigilado permanentemente por al menos dos guardias armados. Cualquier acto agresivo por parte de scp 007 b deberá informarse inmediatamente al personal de seguridad del área 08 y al personal del DMEI RO5. Ok, este es el final de esa sección y podemos ver que scp 007 se divide en varias partes. Tenemos a scp 007 a scp 007 b 1 y 007B2, también está SCP-ES007C. En resumen, son básicamente espécimen A, espécimen B1, espécimen B2 y espécimen C. Y estos especímenes son vigilados por el destacamento móvil de investigación esotérica ro 5 ¿Y quiénes son estos güeyes? Pues la verdad no lo sé, mi investigación no llegó muy lejos. Creo que no se mencionan... Más allá de este archivo y tal vez algún otro Pero no he encontrado muchos detalles sobre este destacamento todavía En fin, continuemos Descripción SCP-ES-007 es la designación conjunta bajo la que se han clasificado dos formas de vida diferentes SCP-ES-007-A y SCP-ES-007-B pertenecientes a las especies clasificadas temporalmente como 007A y 007B. Se conocen dos especímenes de scp -ES 007 a y dos especímenes de scp -ES 007 b en la actualidad, todos ellos en contención. Nota. Tras una larga investigación suplemental, se han agregado a SCP-ES-007 múltiples elementos que no parecen ser parte integral de SCP-ES-007-A o 007-B. Estos elementos se han almacenado como SCP-ES-007-C. SCP-ES-007-A es un organismo utilizado como vehículo por SCP-ES-007-B de 14.3 metros de eslora, y una envergadura de entre 7 y 8 metros como máximo. De acuerdo con la información recabada desde su contención, fue desarrollado como un medio de transporte atmosférico e interplanetario capaz de viaje a velocidad sublumínica mediante la ingeniería genética y medios esotéricos. Los dos especímenes contenidos de SCP-ES-007-A fueron gravemente dañados durante las operaciones de contención inicial y recuperación, pero se ha comprobado que múltiples aparatos y sistemas dentro de su superestructura y sus componentes funcionales son tecnoorgánicos. Están investigándose las funciones de gran parte de estos sistemas, en particular de los órganos identificados de manera preliminar como motores, scp 007A motriz y blindaje exterior, scp 007 a casco, que han sido aceptados en el proyecto Cabalga Europa. Si bien las capacidades de comunicación de scp 007 a se desconocen, se sospecha que podría contar con un mecanismo de contacto esotérico mente a mente. Referencia Telepatía. Véase registro de contención inicial. Lo que, lo que convierte el resto de componentes de SCP-ES-007A, incluyendo el armamento y la munición, en un riesgo cognitivo de clase incógnita. Si bien SCP-ES-007A1 posee una cierta capacidad de autorreparación y parece estar sanando, SCP-ES-007A2 Quedó completamente inutilizado en el acto de contención inicial. Autopsia y análisis de ambos objetos quedan restringidos a la autorización del actual responsable del proyecto Cabalga Europa. scp -ES 007 b es un organismo sensible, inteligente y de procedencia probablemente extraterrestre. scp -ES 007 b 2 se encuentra actualmente bajo contención y cooperación con la fundación, scp 007 b 1 falleció en el acto de contención inicial, la autopsia de scp 007 b 1 revela que la especie 007-B tiene una simetría radial en tetramerismo, y aquí viene una nota al pie que dice, Nota al pie 1. Las simetrías radiales, estructuras orgánicas en las que existen múltiples planos de corte simétrico, existen en la vida vegetal y animal terrícola. Las medusas pueden considerarse un ejemplo típico de tetramerismo en la Tierra. Continuamos. 007b tiene una simetría radial en tetramerismo, con sistemas respiratorios, circulatorios y digestivos redundantes. La química molecular de 007b es sorprendentemente similar a la terrestre, con una estructura celular y nuclear paralela a la célula eucariota. 007b posee muchos miembros, los dos pares inferiores dedicados a la locomoción y los dos pares superiores a la manipulación fina. Sin embargo, la gran mayoría de la masa de estos miembros corresponde a una ayuda ortésica o armadura de tono blanco verdoso y naturaleza orgánica que rodea al individuo propiamente dicho. SCP-ES-007-B-1 mide unos 2 metros con su armadura, mientras que sin su armadura apenas alcanza los 94 centímetros. Esta ayuda ortésica Parece actuar como un vehículo de exploración autosuficiente y aparato de soporte habitual para el usuario que permite su supervivencia en ambientes extremos para su especie y es extremadamente potente y resistente. Hasta la fecha, SCP-ES-007-B-2 no ha solicitado o, aparentemente, requerido la ingesta de alimentos o excreción de desechos. Se desconoce su fuente de energía motriz. Retirada la ayuda ortésica de scp 007 b 1 se ha observado que el espécimen posee extremidades especializadas para la vida subacuática. De acuerdo con los análisis histológicos realizados hasta el momento, la superficie corporal de 007 b al completo es un órgano sensorial químico, térmico, visual y aural. Se desconocen las limitaciones que pueda establecer la ayuda ortésica de los especímenes 007 b para su capacidad sensorial. Sin embargo, se ha observado que SCP-ES-007B2 retira porciones esfinterianas de su ayuda ortésica para observar a su sus interlocutores cuando se le interroga. Ciertas porciones de la ayuda ortésica de SCP-ES007-B2 parecen vibrar cuando éste vocaliza, pero no se ha confirmado que su papel sea específicamente fonador. Parece que las diferentes porciones de la ortesis pueden configurarse del modo en el que el usuario vea oportuno. SCP-ES007B2 es, de acuerdo con lo establecido por el sector de archivo del Área 08 de contención e investigación biológica, un espécimen sano, inteligente y cooperante de la especie 007B. Se ha decidido que SCP-ES-007B-2 depende enteramente de su ayuda ortésica para sobrevivir en la actualidad, por lo que se ha clasificado bajo la misma designación hasta la fecha. En el momento de su contención, scp 007 b 2 demostró una capacidad limitada para hablar idiomas terrícolas frecuentes inicialmente español, posteriormente inglés y chino mandarín, que ambos especímenes habrían aprendido en su viaje de camino a la tierra de acuerdo con lo declarado por SCP-ES-007-B-2. Si bien se mostró poco cooperador y, en ocasiones aisladas, abiertamente agresivo, SCP-ES-007-B-2 ha empezado a cooperar tras el incidente de contacto controlado ES007-738, véase registro de recuperación y apéndice SCP-ES00701. Ok, eso fue bastante largo y todavía no terminamos, porque aquí parece que el archivo se acaba, a pesar de que hay tres notas al pie que no hemos leído, pero tenemos otras tres secciones que se llaman. Registro de Contención Inicial y Recuperación de SCP-ES-007. Apéndice SCP-ES-0071, aplicación de la Resolución Administrativa 0845-00734. Y, como última sección, Apéndice SCP-ES-0072. Censurado, nivel de autorización y seguridad insuficiente. Y y estos archivos son bastante largos. Pero bueno, en resumen de lo que llevamos. Al parecer, dos formas de vida extraterrestre, que usan exoesqueletos y tienen, según entendí, ocho miembros, cuatro piernas y cuatro brazos, llegaron a la Tierra en naves, en dos naves, que a su vez también son especímenes porque sus naves son como que tecnobiológicas, ¿no? Tal vez son un poco como los Zergs de, de Starcraft. Pero lo importante es que es tecnología viviente, por decirlo de alguna forma. Pero lo más interesante es que además se les clasifica como esotéricos. Es decir, que no solo son naves tecnológicas capaces de viajar por el espacio y seres vivientes, sino que además son como que mágicos o algo así. Muy bien gente, pasemos a la siguiente sección llamada... Registro de contención inicial y recuperación de SCP-ES-007. Acceso restringido al personal de nivel 2. Se registrará todo acceso. Ok gente, vamos a intentar acceder. Perfecto, estamos dentro. Y dice SCP-ES-007. Fue contactado por primera vez al ser señalado por SCP-ES-026 como un elemento de peligro durante exactamente 13 horas el 14 de septiembre de 2010, cuando se encontraba a punto de alcanzar la superficie terrestre. Ok, aquí hacemos una pequeña pausa para quienes no saben quién o qué es SCP-ES-026, esta especie de sistema de vigilancia estelar, ya hasta el video al respecto, pueden ir a verlo. Continúo. Los dos especímenes de SCP-ES-007A entraron en la atmósfera completamente replegados sobre sí mismos, reduciendo la superficie de fricción a una porción ablativa que se desprendió durante el ingreso de la atmósfera. En este punto, se observó que su trayectoria los conduciría directamente al área 08, con lo que se puso la instalación en máxima alerta y se dio una orden de espera y observación a los destacamentos móviles estacionados en los puntos de entrada 08P1, P2 y P3, así como una orden de despliegue preliminar de la fragata scp ef Zeus atracada en el área 08. Al alcanzar el área 08, los especímenes la sobrevolaron en círculos durante unos 15 minutos a una altitud de 200 metros sobre la cubierta superior del área. Nota, se descubrió tras la contención inicial que los especímenes de SCPS-007 habían tratado de contactar por medios anómalos con múltiples miembros del personal. Referencia Sujetos SCP-ES-007, positivos, telepatía. La comunicación resultó sin éxito o causando importantes daños cerebrales a los sujetos implicados. Fin de la nota. Tras este periodo, SCP-ES-007-A1 y A2 iniciaron operaciones de ataque mediante la liberación de pequeños objetos de alta potencia explosiva que se separaron de su cuerpo principal por gemación y de los que no se han conservado restos. Como respuesta, todos los efectivos del Área 08, incluyendo la SCP-FS-SEUS, respondieron sobre los vehículos que fueron derribados respectivamente 3 minutos y medio y cuatro minutos más tarde. SCP-ES-007-A-1 sufrió daños críticos al estrellarse sobre la superficie de la cubierta exterior del Área 08. SCP-ES-007-A-2 sufrió daños moderados y cayó al océano, de donde fue recuperado más tarde. SCP-ES-007-B-2 consiguió escapar de su vehículo antes de que cayese al mar evadiendo los ataques de las fuerzas de contención y alcanzando los restos de SCP-ES-007-A-1. Tras intentar recuperar a SCP-ES-007-B-1 y al confirmar que había fallecido en el acto, SCP-ES-007-B-2 se rindió a las fuerzas de seguridad del Área-08. Sigue el primer intercambio con SCP-ES-007-B-2, Realizado por D33408 Miembro del equipo de identificación extraordinaria del área 08 Que actuaba como portavoz del área censurado Muy bien, ahora tenemos una conversación Voy a resumir los nombres Porque D33408 y scps 007 b 2 es complicado de decir Y ya, ya lo dije mucho Así que van a ser D08 y B2. Muy bien, veamos. D08. Puede entenderme. B2. Vocalizando en castellano por ranuras especiales en ayuda ortésica. Sí. D08. Se encuentra bien. B2. ¿No eres libre? D08. Que si no, perdone. B2. No eres libre. Repites las palabras de ese que te habla por tu casco. ¿No eres libre? D08. Repito, se encuentra bien. B2. No eres libre. He llegado. SCPES007B2 se dirige a SCPES007B1, cubriéndolo con un fragmento de SCPES007A1, similar a un tejido. Mientras entona una melodía no identificada. Nota. Más adelante, SCP-ES-007-B2 confirma que se trata de una plegaria. D-08 dice, estamos dispuestos a ofrecer asistencia médica. B-2 dice, en castellano, quiero hablar con los carceleros. D-08 dice, se encuentra en una instalación de la fundación. B-2 dice, no contigo. Tú no eres libre. Con los carceleros. D08 dice, hablo en su nombre. B2 dice, no comprendo. D08 dice, lo que dirían ellos, lo digo yo por ellos. No requiere asistencia médica. B2 dice, tras 13 segundos en silencio, no comprendo. Hablaré solo con los carceleros, no con una boca cargada de cadenas. A partir de este punto, scp 007 b 2 se niega a comunicarse con d 33408 y los demás miembros del equipo de contacto. Sin embargo, se muestra dispuesto a cooperar, permitiendo que se le conduzca a un entorno de contención humanoide estándar. En este momento, se reinicia la conversación. D-2 dice, no es apropiado. D-08 dice... Disculpe. B2 dice... Es una cárcel, pero este lugar no es apropiado. Quiero hablar primero con los carceleros. D08 dice... Se reunirán con usted aquí. Lamentamos no tener instalaciones más apropiadas. Han sido construidas para contener a seres humanos. B2 dice... Ruidos indistintos. Agitación. D08 dice... ¿Qué considera apropiado? B2 dice... Encarceláis a vuestra propia, irinteligible, agitación. Quiero hablar con los carceleros. D08 dice, se reunirán con usted en esta sala. B2 dice, no comprendo, agitación, pero acepto. SCP-ES-007-B2 entra en su entorno de contención preliminar. Tras obtener autorización de o 52 o 53 y O5-11, el doctor Richard Bernard, seleccionado por su resistencia frente a agentes cognitopeligrosos para evitar riesgos, dado que se había detectado la presencia de sujetos que habrían sufrido los efectos de comunicación con SCP-ES-007, entabla comunicación verbal con el espécimen. El doctor Bernard dice, me oye. B2 dice, sí, es usted un carcelero. El doctor Barnard dice, sí. B2 dice, quiero que me permitan el contacto con un ser que mantienen aquí. El doctor Barnard dice, para obtener nuestra cooperación deberá garantizar primero la suya. B2 dice, no. El doctor Barnard dice, de no seguir nuestras peticiones... Se le restringirá a esta instalación hasta que podamos proporcionarle un entorno de contención más adecuado a sus necesidades. B2 dice... No, quiero contacto con lo que más necesita mi gente. Está aquí. Quiero negociar. El doctor Barnard dice... Si es lo que más necesita su gente, estará dispuesto a negociar por ello. B2, 15 segundos de silencio. Sí. El doctor Barnard dice... ¿Está de acuerdo con mantenerse bajo contención sin resistirse en estas instalaciones? A cambio, construiremos un entorno de contención adecuado. B2 dice... Sí. El doctor Barnard dice... ¿Está de acuerdo en que exploremos y realicemos una autopsia al otro miembro de su especie que ha sido derribado y estudiemos sus naves? B2. Dos segundos de silencio... Le ve agitación. Ya lo están haciendo. Nota, la autopsia de SCP-ES-007-B-1 todavía no había comenzado, pero sí se había recuperado su cadáver y cargado en una unidad de contención biológica portátil adecuada. Las operaciones de recuperación de SCP-ES-007-A estaban en curso. El doctor Barnard dice, ¿por qué dice eso? B-2, puedo verlo. Mi hermano y yo compartimos nuestra piel Perderle no nos hace más ciegos El doctor Barnard dice Se refiere a que puede percibir lo que percibe su hermano B2 dice Su piel Mi hermano A Sujeto se mantiene en silencio Doctor Barnard dice Lamento que las acciones de ambas partes hayan conducido a su hermano a la muerte Se le tratará con el debido respeto B2 dice No comprenden Sujeto se mantiene en silencio durante 5 segundos. Deseo el acceso a lo que salvará a mi gente. Doctor Barnard, llegaremos a eso en un momento. ¿Estará de acuerdo? Nota. scp 007 b 2 atraviesa el suelo del recinto de contención con dos de sus extremidades. El espécimen repliega sus extremidades hasta quedar en su posición de reposo previa y se mantiene inmóvil. Se ordena a los equipos de respuesta que se mantengan a la espera. La conversación se reanuda. Tan pronto se desactivan las alarmas del nivel de contención preliminar. B2 dice, deseo el acceso a lo que salvará a mi gente. El doctor Barnard dice, necesitamos más información para determinar de qué se trata. Las instalaciones son más grandes de lo que parecen. B2 dice, sé poco de ello, pero sé que lo tienen. Sé que se esconde y que toma las apariencias que encuentra adecuadas de quienes tratan con ello. Sé que es astuto, muy astuto, y que no engaña, pero tampoco dice la verdad que desearían haber oído quienes tratan con ello. El doctor Barnard dice, Le ruego que espere mientras comprobamos. B2 dice, Sé que lo tienen aquí, no intente impedírmelo. El doctor Barnard dice, mis superiores requieren que se les informe y yo no puedo permitir que usted tenga acceso a nada relacionado con artefactos anómalos. B2 dice, ¿Usted tampoco es libre? Barnard dice, Tengo responsabilidades a las que atender, pero eso no quiere decir que no pueda actuar conforme... B2 dice, Usted tampoco es libre. Barnard dice, Lo soy, pero la libertad implica responsabilidades. B2 dice, Quiero hablar con los carceleros. Sus superiores. Barnard dice... Respondo directamente ante las más altas instancias de la fundación. Y a ellos no se les permite hablar directamente con usted. B2 dice... ¿Por qué? Barnard dice... ¿Cuestiones de seguridad? B2 dice... No entiendo. Barnard dice... Tendrá que bastarle con no entender. B2 dice... ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Lo sabe bien. Barnard dice... Debo informar a mis superiores. Espere. El Dr. Barnard contacta con el punto de entrada P2, que alberga la oficina del director del área 08, que a su vez se halla en contacto con el consejo O5, siguiendo los canales de contacto adecuados al protocolo de seguridad vigente del área 08. Tras determinar que SCP-ES-007 deba entrar en contención inmediata y no se le puede permitir el acceso a ninguna anomalía en contención, el doctor Barnard le comunica brevemente este hecho. A lo que SCP-ES-007-B-2 responde entrando en un estado momentáneo de agitación seguido de inactividad. Tras un periodo de 10 horas de inactividad, el espécimen exige volver a hablar con el doctor Barnard. Doctor Barnard dice... Dígame. B2 dice... Por su propio bien, déjeme contactar con la entidad. Barnard dice... No se me permite concederle acceso a SCP-738. B2 dice... ¿Qué se lo impide? Barnard dice... Mis responsabilidades... Y un miedo flagrante a que ponga en peligro al personal y a estas instalaciones. B2 dice, no lo haré. Barnard dice, no puede saberlo. Si sabe que 738 no es de fiar, sabrá que las consecuencias de acceder a este artefacto son extremas. B2 dice, no es un artefacto. Barnard dice, ¿qué sabe de él? B2 dice, el embaucador, el encantador de dragones. El inconcebible, el inefable, el rito, puede ofrecer cualquier cosa, a cambio de otra cosa que le resulte atractiva. No es el único que lo hace, no se sabe por qué lo hace, pero sí se sabe que no siempre ha sido de madera, y no siempre ha sido lo que parece ahora. Barnard dice, que fue antes? B2 dice, madera de otro árbol, y antes otra madera, y antes otra madera. Y antes, el tocón de un árbol milenario Y antes, la roca sobre la que el árbol creció Y antes, quién sabe Deseo hablar con el ente Barnard dice ¿Qué pretende conseguir con eso? B2 dice No se lo diré Barnard dice Es preferible que coopere B2 dice Uré no explicar mis motivos? No se lo diré Barnard dice Si no coopera, no se me permitirá ayudarle B2 dice, tras dos minutos y medio de silencio, pueden ver cómo arde, ininteligible. Barnard dice, disculpe, no le he entendido. B2 dice, mi mundo, mi gente, 12 segundos de silencio. Arden, los mares de, ininteligible. Arden, fuego que nos da casa nos mata a todos. Solo deseo una oportunidad para cumplir lo que juré. Barnard dice, qué juró b2 dice deseo hablar con el ente abreviado scp es 007 b2 responde deseo hablar con el ente cada vez que se le solicita una respuesta a partir de este punto se considera que la entrevista ha concluido a los 10 minutos de silencio por parte del ente dos horas más tarde se adapta la scp mfm 3 nota al pie de página Sección de contención preliminar para macrofauna marina, un dispositivo especializado en la contención de organismos Keter, Mitra y superiores, cuyo estudio es habitual en el área 08. Se adapta a la SCP-MFM-3 para actuar como contención semipermanente para SCP-ES007B-2, mientras que la PCP-MFM-5 se reacondiciona para el estudio prolongado de scp 007 b 1 y ambos especímenes de SCP-007-A. scp, SCP 007 recibe su designación y se considera contenido clase Euclid. A pesar de las quejas del personal del Área 08 sobre la precariedad de la contención, estas quejas se resuelven al asignar a una escuadra de seguridad adicional al Área 08. Se programa una serie de entrevistas con SCP-S007-B2, pero el espécimen continúa aportando la misma respuesta, con escasas variaciones, hasta la resolución administrativa 0845-007-34. ¡Ok! <ríe> Otra sección larga. Y aquí nos enteramos que 007B2 y su hermano venían a la Tierra a buscar al ente que habita el escritorio o que es invocado a través del escritorio y las sillas. Si no saben de qué hablo, eso está en el archivo de SCP-738 que leímos el otro día. Y bueno, al parecer 007B2 y su hermano vienen de un mundo que está siendo atacado o está bajo algún peligro, y solo SCP-738, que luce como un escritorio y sirve para hacer una especie de pacto con el diablo, puede salvarlos. Es, es la única cosa que puede salvarlos. También nos enteramos de que SCP-738 no es el único ente que hace este tipo de tratos, cuando menos según 007b2. Ah, y una cosa que siempre me ha llamado la atención de este archivo es que 007B2 considera que todas las personas que trabajan en la fundación son como que presos o esclavos de algún tipo. Y por supuesto el detalle interesantísimo de que el escritorio y las sillas pueden cambiar de apariencia y que no han sido siempre lo mismo. Además de que al parecer hasta donde se puede rastrear su origen originalmente era una piedra. Me pregunto si las personas en la antigüedad Irían hasta la piedra a hacer alguna clase de trato con el ente. Pero todavía nos quedan dos secciones, así es que continuemos. Apéndice SCP-ES0071. Aplicación de la resolución administrativa 044500734. Acceso restringido al personal de nivel 2. Se registrará todo acceso. Ok, vamos a acceder. ¡Pum! ¡Estamos dentro! Tras la contención inicial de SCP-ES-007, se inició una batería de pruebas estándar para determinar su carácter anómalo. SCP-ES-007-B2 resistió de forma pasiva a los intentos de tomar muestras, pero no recurrió a la violencia. Sin embargo, mantuvo un mutismo absoluto a excepción de la respuesta deseo hablar con el ente durante varias semanas. Tras estudiar detenidamente la órbita que habían seguido los objetos durante el seguimiento de COEUS, nota al pie de página, composición orbital de estudio unificado solar, proyecto de detección de objetos anómalos en tránsito por el espacio cisneptuniano neptuniano y asistido por satélite que se gestiona parcialmente desde el área 08. Fin de la nota se determinó que el punto de origen más probable era Europa, el segundo satélite galileano de Júpiter. Se asignan los elementos XCPOA 23, 24 y 40, los más próximos a Europa en este momento, a la observación del satélite Joviano. Trece horas más tarde, los tres elementos son eliminados mediante un fenómeno de alteración localizada de la realidad. El Consejo O5, en respuesta a esta agresión no provocada por parte de Censurado, exige una respuesta por parte de scp 007 que es interrogado de nuevo. Sigue un extracto transcrito de una entrevista realizada el 31 de diciembre de 2009. Doctor Barnard dice, scp 007 b 2 tenemos preguntas. B2 dice, deseo hablar con el ente. Barnard dice, hemos observado vía satélite Europa. Inmediatamente después de iniciar nuestra observación, los elementos dedicados a esta tarea han... Censurado. ¿Cree que su pueblo puede haber tenido algo que ver? El espécimen se mantiene 30 segundos en silencio. B2. Apreciaremos que comparta toda la información de la que disponga al respecto de las políticas de su civilización con respecto a los conflictos interplanetarios. Estamos dispuestos a negociar su repatriación, B2 dice. No fueron mis parientes. Barnard dice. Gracias, B2. Por favor, díganos de quién puede tratarse entonces. B2 dice, lo que destruyó a sus satélites, lo hizo con llamas escarlata que formaban una flor en el espacio. Barnard dice, sí. B2 dice, el enemigo. Su poder nos arrebató pronto las órbitas más altas. Quedan pocos corredores abiertos. Barnard dice, ¿qué puede contarnos de este enemigo? B2 dice, que es peligroso, fiero, brutal. Que no desea compartir nada con nadie Que desprecia lo que obtiene Que no merece lo que cree merecer Lo despreciamos y, y nos teme Pero nos está derrotando Deseo hablar con el ente Barnard dice SCP-738 exigirá un precio B2 dice Es inútil que intente disuadirme Deseo hablar con el ente Permanece en silencio durante seis segundos. Al reiniciar, sus vocalizaciones parecen burlonas o despreciativas, según el personal presente en el momento de esta entrevista. ¿Qué cree que ocurrirá cuando el enemigo nos derrote? Barnard dice, insinúa que no se limitará a Europa. B2 dice, devorar no es lo que hace, es lo que es. Quiere todo. Todo. Nuestro hogar simplemente estaba en su camino antes que el vuestro. Barnard dice, and, B2 dice, Y garantizo que mis parientes querrán saber qué ocurrió con uno de sus más brillantes teóricos, y a mí, el penúltimo estratega más capaz con el que contamos. Somos un pueblo leal. Incluso en los últimos días de nuestra gente, las deshonras y las traiciones pesan más que la muerte del universo entero. Barnard dice, ¿Nos está amenazando? B2 dice... Sí... Deseo hablar con el ente. Barnard dice... ¿Es toda su civilización de esa opinión? B2 dice... Sí... Deseo hablar con el ente. Barnard dice... ¿Por qué piensa que SCP-738 puede ofrecerles una salida mejor que su propia tecnología? B2 dice... Las artes han sido probadas... No son suficientes. Deseo hablar con el ente. Barnard dice: ¿Y si no funcionase, B2? ¿Tiene su civilización un plan alternativo? B2 dice: Agitación. Espécimen cierra esfínteres sensoriales. Si no funciona, nuestros refugiados volverán a este mundo en cinco giros. Barnard dice: ¿Giros? ¿Quiere decir tiempo? ¿Años? ¿Días europeanos? ¿Jovianos? B-2 permanece en silencio durante 10 segundos. Deseo hablar con el ente. Tras esta entrevista, y dado el escaso margen de tiempo que podría quedar antes de la tentativa de invasión por parte de una supuesta Armada Europeana, se realiza un último intento de explorar Europa mediante el uso de datos borrados, que resulta en la aniquilación del sitio 104 a junto con todo su personal y SCP oculto, lo que supone un importante impacto en el progreso del proyecto COEUS. El Consejo O5 convoca una reunión con carácter emergente para redactar y aprobar la resolución administrativa 0845007 738 34, transcrita bajo estas líneas. Resolución Administrativa 08-45-007-738-34 Bajo el Protocolo de Actuación para la Prevención de Eventos YK2, artículo 1.3, Riesgo de Cambio en el Paradigma Planetario Terrestre, se autoriza el acceso sin restricciones de SCP-S007B2 a SCP-738. Durante el día 1 de enero del 2010, se seguirán los protocolos de pruebas experimentales estándar en lo tocante a grabación y supervisión con personal armado. Firman O-51, O-52, O-53, O-511 y O-58. Se inician los preparativos estándar frente a una amenaza de evento yk así como la instauración de una serie de protocolos de defensa y restauración de emergencia. Censurado. Nivel de seguridad y autorización insuficiente. Según lo previsto en el PAPE-YK, tratando el evento de contacto como un riesgo de contención Keter, se pone el Área 08 en alerta máxima. SCP-ES-007-B2 es informado brevemente por el Dr. Barnard y se procede a su transporte al entorno de contención de SCP-738. Al proceder SCP-S007-B2 al contacto con SCP-738, este se activa según lo habitual. Sin embargo, SCP-738 se manifiesta de forma inconsistente con lo encontrado en pruebas previas. Prueba oculto. SCP-ES-007-B-2, ente alienígena que ha solicitado contacto con SCP-738, accede al entorno de contención de SCP-738. SCP-738 sufre un evento de transfiguración, convirtiéndose SCP-738-1 en lo que parece ser un bloque de roca marina con tallas y múltiples superficies pulidas. SCP-738-2 en un asiento de roca pulida rodeada por cestas esféricas, hechas de un material no identificado y cargadas de conchas. Y SCP-738-3, en un asiento cromado de planta cuadrada, cubierta con largas cadenas de lo que podrían ser algas, con órganos coloridos similares a flores o frutos, y que se mueven como si se encontrasen sumergidas en agua. scp es 007 b 2 se muestra ligeramente agitado, pero toma asiento al cabo de un minuto y tres segundos de indecisión. Resultados, al tomar asiento, scp 007 b 2 se comunica mediante un lenguaje previamente no empleado o reconocido, en el que SCP-738 le corresponde. La ayuda ortésica de SCP-ES007-B2 se abre en su zona ventral, de la que el espécimen extrae una concha con grabados y se la entrega a SCP-738. La concha parece levitar por encima de la superficie de SCP-738-1. SCP-738 produce un sonido rítmico y creciente durante 27 segundos, tras lo que se comunica con scp 738 s 007B2 que se queda completamente inmóvil. Una vez SCP-738 deja de comunicarse, con SCP-ES007B2 este se levanta y solicita la salida del entorno de contención. Al interrogar a SCP-ES007B2, este procede a golpear repetidamente el suelo y paredes del exterior del entorno de contención de SCP-738 mientras emite potentes vocalizaciones, pero sin causar daños de importancia a las instalaciones. Seguidamente, se derrumba y solicita ser contenido. Contención restablecida de scp 738 b 2 según lo previsto. Se han planeado nuevas operaciones de exploración de Europa. Ok, final de esa sección y... B2 consiguió hacer el trato, o bueno, no sé si habrá conseguido hacer el trato, pero por fin consiguió hablar con SCP-738, quien se transformó para aclimatarse a un entorno marino del cual probablemente B2 viene. Y es hora de averiguar qué sucedió en la última sección. Apéndice SCP-ES-0072. Censurado, nivel de autorización y seguridad insuficiente. Archivo sellado según lo estipulado por la orden administrativa. Oculto, oculto, oculto. Solo se permite el acceso con la autorización de personal nivel 5 global. Muy bien, gente. Vamos a entrar. Arco azul, RO5. Acceso autorizado. Bienvenido operativo RO5. SCP-ES-007-ID. Ok, logramos acceder al archivo, gente. ¿Qué dice? Para... RO5, solo oficiales, D. Oficina del Archivista Jefe del Área 08. Referencias SCP-ES-007, SCP-ES-026, SCP-738, SCP-ES. Oculto. Permítanme ser el primero en felicitarles por la reciente creación del Destacamento Móvil de Investigaciones esotérica RO 5, Arco Azur. Su incorporación a la fundación es y será gran ventaja, además de un orgullo. Confío en poder trabajar a menudo con ustedes en el futuro, probablemente el futuro inmediato. scp 007 es uno de los ejemplos más claros del conocimiento acumulado por los autores de los incunables palacios, de los que el más importante en este caso es el vigésimo tercer tomo de la entrada del que pueden solicitar una copia purgada en el archivo del Área 08. La especie 007b, o como hemos comenzado a llamarles, los europeanos, son una civilización anterior a la palaciana, probablemente anterior incluso a la especie humana de acuerdo con los incunables, pero sabemos con certeza casi absoluta que son terrícolas. La Tierra ha pasado por muchos paradigmas ecológicos, de los que la humanidad solo es el último episodio. 007b fue, de acuerdo con los incunables, la especie dominante de un imperio abisal que ocupó gran parte de los océanos actuales durante cerca de 35.000 años, y desarrolló una cultura y economía bollantes pero muy autocontenidas, prácticamente aislacionistas, con respecto a otras civilizaciones anómalas tempranas. Incluso los palacianos supieron de 007b por referencias. Al cabo de aproximadamente 10.000 años, en la cúspide social y biológica del ecosistema planetario, los 007b descubrieron otras grandes civilizaciones antiguas de la Tierra. Algunas fueron eliminadas por el paso del tiempo, otras por anomalías o desastres, fuesen autoinfligidos o no, y otras pocas, irónicamente, Tratando de impedir aquel mismo destino. Lo cierto es que ninguna civilización inteligente sobrevivía indefinidamente en la Tierra. Así que, tras ponderar la cuestión, los líderes de 007b se dedicaron a la creación de un programa espacial. El tomo de la entrada no lo describe así, por supuesto, pero la imaginería y las referencias son sólidas indicaciones de la naturaleza de su ascensión. Ahora sabemos que la civilización 007b en su conjunto se desplazó a Europa, donde inició operaciones de terraformación y o adaptación genobiológica ajustadas a su metabolismo, en lo que entonces cortaron todo lazo con la tierra. La creación de una sociedad intensamente xenofóbica y cuyos miembros valoran la responsabilidad personal para con uno mismo y la alerta permanente hacia las amenazas externas, los convirtieron en una cultura intensamente endogámica y muy discreta. Estos protoeuropeanos dejaron una tierra súbitamente mucho más vacía, de lo que se aprovecharían las civilizaciones inmediatamente posteriores, como la formada por SCP-1000, que se alzaría hacia un nuevo paradigma terrestre meros siglos más tarde. El estado político y militar en el que se encuentra la civilización europeana es, a todos los efectos, un misterio. Tres sondas XCPOA impávido se han posicionado sobre su órbita y han detectado grandes pecios espaciales dentro de distintas órbitas en pérdida que conducirán a estos gigantescos navíos a la superficie de Europa o Júpiter. Tanto si esto tiene que ver con SCP-338, como si toda la ES-007 ha sido aniquilada y las amenazas de SCP-ES-007-B2 estaban tan vacías como cabría esperar, es el deber de la fundación indagar al respecto de SCP-ES-007. Por ejemplo, SCP-ES-007-B2 es poco colaborador exceptuando quejas hacia el gobierno europeo y diversas quejas sobre su entorno de contención, ha sido más abierto de lo que fue en sus primeras semanas con nosotros. Sin embargo, el futuro de la política europeana con respecto a la tierra, y a la humanidad, y a la fundación, es incierto. Por eso hemos formado su destacamento. Les pongo a cargo, con efecto inmediato, del proyecto Cabalga Europa dedicado al estudio de scp -ES 007 y de rastrear y capturar cualquier anomalía relacionada con los europeanos. Su misión estará íntimamente ligada con el sector de investigación biológica y esotérica del Área 08, así que podrán tener su base de operaciones aquí. El CEUS quedará a su disposición, así como una porción considerable de nuestro presupuesto. Agradezco su atención y paciencia. Recuerden que pueden contactar conmigo cuando lo necesiten sobre este tema o cualquier asunto relacionado. Firma Dr. Barnard, Oficina del Archivista Jefe del Área 08, 25 de Octubre de 2014. Ok, creo que al final no averiguamos cuál fue el trato que hizo SCP-ES-007-B2 con SCP-738, pero parece que todo salió bien, aunque ahora... La fundación está investigando qué onda con eso. Probablemente la Tierra estuvo muy cerca de la destrucción. Y es muy interesante que los europeanos hayan sido originalmente terrestres y que hayan decidido ir a otro planeta. De hecho, la forma en la que señaló SCP-ES-026, la llegada de los europeanos, podría interpretarse de varias formas, porque... Las naves no venían con intención agresiva, querían hablar con SCP-738 y la amenaza que estaba atacando Europa eventualmente llegaría a la Tierra. Y si consideramos a los europeanos como originalmente terrestres, tal vez SCP-ES-026 estaba avisando del problema en el que estaban los europeanos y que tenían que ayudarles para que la Tierra sobreviviera. Pero bueno, esa es solo una interpretación que, que yo le estoy dando. Ah, y bueno, les dije que era un archivo largo. Que de hecho, no leímos todos los archivos relacionados con este. Se me escapó el detalle del SCP-1000. Que si quieren podríamos revisar. De momento planeo volver al orden normal de la lista. Es decir, continuar con SCP-ES-008. Pero si quieren podemos checar el 1000 porque el 1000 es un SCP en inglés. Tendríamos que usar el archivo traducido. Y por lo que vi rápidamente, se trata de una civilización de pie grande. Sí, de, de Sasquatch o como quieran llamarle. Y bueno, también, si yo no lo leo inmediatamente y a ustedes les llama la atención, siempre pueden ir a checar los archivos. Ahí están. De hecho, al tratarse de pie grande, tengo cierta tentación de ir a leer ese archivo. Pero es que scp 008 tiene como apodo el silbón. Y no puedo no puedo resistirme a leer ese archivo, gente. Tenemos que leer eso primero. Luego vemos lo de los pies grandes o lo que sea. Pero hay que leer el silbón primero. Pero bueno, ese fue el archivo de esta noche. Espero que les haya gustado. Como siempre, recuerden, si les gustó, den like, comenten, suscríbanse, activen la campana. Todo eso ayuda mucho. Y me pueden seguir en Twitter, donde aviso cuando... Hay nuevo video y también cuando estoy en directo. En Instagram subo fotos de mi comida casera. Mis michos y mi pixel art. Últimamente más que nada pixel art. Y pues estoy en Twitch. Ahí pasamos el rato en Twitch de lunes a viernes, gente. Unas dos horitas al día. Ahora sí. Hasta la próxima, viajeres.